¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal Bienvenidos a Crash of Cars Chicos, habéis visto ya la miniatura del vídeo Ese nuevo coche, no se sé sabe si va a ser legendario o no Bueno, está ya la próxima actualización de Crash of Cars Apenas faltan dos semanas Y si no queréis perderos nada Suscríbete a este canal para saber todo sobre Crash of Cars De hecho esto chicos Bueno, voy a hacer una apertura de máquinas Vamos a ver qué me sale Que bueno, el último vídeo que subí Aparte de que ya os podéis meter en mi grupo de Discord, chicos, donde voy a compartir partidas. Fusionamos ese coche-avión que me faltaba por tener. Bueno, tenemos por aquí un nuevo coche, Edad de Piedra. Ojo que vamos a subir al nivel 96 en este vídeo, sí o sí. Muy mala suerte sería no subir. Nada, recordaros que dejéis como siempre un like. Que cada vez que me dejáis un like, la verdad que me pongo muy contento. Vamos a ver qué puede ser. Bueno, el ovni. Ahora voy a hacer un pequeño repaso después de subir a este nivel 96. Ahí está, vamos a ver qué nos falta. Vale, se nos mejora el cañón de dispersión. Se nos mejora el nivel 8. Bueno, lo que hace esto es que rebote en la pared. Así que ni tan mal, eh, chicos. Vale. Cuatro niveles para nivel 100, ¿eh, chicos. No digo nada. No Me faltaría por fusionar exacto este coche. Faltarían cuatro camiones de EAN to Air, En el caso de que me salga, bueno, lo más le pondré gemas para poder tener este coche fusionado tan pronto como pueda en el canal. Y bueno, ya los tengo todos. Si queréis verlos, tengo una lista de reproducción muy hermosa donde aparecen todos. Y nada vamos a seguir con la apertura de máquinas, de momento muy bien, dos coches, uno que no teníamos, el otro que no teníamos maximizado, bueno y épica, vamos a ver las legendarias que me salen en estas 25 máquinas, aquí está el ariete, 40 experiencia, venga que a, la, a las buenas subimos otro nivel, nivel de 27, que venga, que tengo muchas ganas de jugar eh chicos, dejar vuestro like, Morada, saber el Grifinelli. o oh, chicos, más dos gemas que no está nada mal, pero queremos cosas que no tenga maximizadas. Bueno, épica otra vez, ni tan mal. También hacen falta muchos coches, pues últimamente he fusionado muchos y no sé qué legendarias realmente me faltan. Vale, morada. Voy a poner, tengo por aquí unas gafas. Las voy a poner para concentrarme más. Venga, va. Venga, va. La moto de agua, ve. Bien, bien, bien. Al loro. Más 20 de experiencia. 140 para el próximo nivel. Y bueno, chicos, suscribiros si queréis estar al tanto de todo de la nueva actualización. Ya el otro día. Hice una publicación donde os puse lo que había dicho Clash of Cars. No me acuerdo. Pero tranquilos, eh, chicos. Falta una semana y media, dos. Para que ellos salgan actualización. Ya habéis visto de momento la foto que han compartido de ese nuevo coche. Ya sabéis que el nuevo mapa va a ser Atlantis. Eh, el nuevo coche para fusionar. El nuevo coche en sí no. Pero se sabe los coches que se van a necesitar. Que a mí me faltan, por cierto Uno de ellos era el trineo Y creo que solo tengo uno Y me sale en la pasada actualización O sea, en la pasada apertura, perdón Bueno, la de épicas que están saliendo, eh, chicos Mira va Mira va, el montacargas maximizado Bueno, son cinco de experiencia De, de gemas, perdón Así que mientras sean épicas Lo que me dan gemas, perfecto Venga, a ver si saliese una legendaria ¿eh? Tengo ganas de que salga una legendaria Volquete Bueno, El otro día me salió la, El cometido del coche Volquete De conseguir 100 coronas Lo intenté, no tuve mucho tiempo Pero sí que lo intenté, un buen rato Un par de horas Y la verdad chicos, que no pude A ver si otro día Con más tiempo puedo conseguirlo Dice, creo que llegué a llegar Llegué a llegar Ojo, cuidado Llegué a la increíble cifra De 63 o 73 Coronas Que tampoco está muy lejos Pero que cuesta Bastante, ¿eh, chicos Mira, va, quedan pocas máquinas No sale legendaria Sale morada Bueno, el frankenscoche este coche que me gusta bastante No sé quién lo diseñó Pero 10 de 10 12 máquinas, chicos Venga, duodécima máquina Hagan sus apuestas ¿Qué será? Ah, la taza de té, bueno Nos dan experiencia Mira, que yo creo que sí, eh, chicos Yo creo que sí que subimos de nivel ¿Por qué no? ¿Por qué no? Why not? Venga va Épica, que no la tengamos, eh Maximizada No hombre, no, el coche energía no Por favor el Coche energía no Qué lástima Qué lástima estén saliendo tantas épicas Y nos, nos las estén maximizadas Ahí está La hormigonera, ni tan mal Bueno Bueno, ahí está Faltaría ya Poquito, poquito, poquito. Mira, dame una legendaria. Que hay ahí mucha bola amarilla. hay legendaria, hombre. Morada. vagón de guerra maximizado. Dos, dos, dos, dos. Ni una ni dos. Dos, dos. Dos gemas. Para la lucha. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Común. La camionata, no, hombre, no, no me des comunes maximizadas, que me valen verga. Otro humo, ¿qué es? El bus alegre. Mira dónde ¡Jajaja! <risas> <risas> qué desastre. Qué desastre, qué desastre. Hemos empezado muy bien, eh. Hemos empezado muy bien. Y vamos a acabar Muy pero que muy mal Muy pero que muy mal Dame legendaria, hombre Dame legendaria Bueno, venga El helados Más 20, venga, va Venga, va Que quiero subir de nivel, ¿eh? Morada, bien Bien, morada pine el ya está pasado de moda. Que no os enteráis, Clash of Cars. Mundo de nieve. Ya me podría salir, yo que sé. Uy, que se me cae el micro. Ya me podría salir lo que iba diciendo el Totem. Por ejemplo, que lo di para el buscar ese, el coche fusionado. El Matrioscauto, no sé cómo se llama. Y... No me sale, yo quiero el Totem. Que a mí me gusta el tote. Ay, qué desastre. Mira. Común. Ya va. Ni tan mal. Ah, pero ya está. Ya no me quedan más monitas. Me quedo muy cerca, chicos. En la próxima apertura. La verdad que he traído poquitas. Máquinas. Voy a ver si recaudo pronto muchas más. Me he quedado muy cerca. En el próximo vídeo subiremos de nivel, nivel 97. Y muy bien que vamos, ¿eh? Muy, muy bien. Venga, va. Fuertes para la próxima actualización. Suscríbete si no lo estás. Dale un like a este vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.